Estoy pensando en mierda Estoy pensando en tantas cosas yeah. Estoy pensando que me pierdan Una de esta noche que estoy llenando mi fosa yeah. Sé que no lo tienes claro Qué yeah. por destroza Te voy yeah. estoy lejos de mi mal, De lo mal que yo quiero Solo me quedan los gramos yeah. Te pa' mi peso que te amo el chingarte me saco en siete Como si tu fueras un ramo Vete pa' mis peso, que si quiero yo te agarro si que los otro la queda tan sola, también mi me mente y mi me alma Pero estamos guardando la calma, mi cuerpo me pesa cuando prendo la alarma eso tomo alcohol, dife en pharma Y me estoy tratando mierda que no entiendo Y eso a ti te gusta, porque me vemos malo Déjame las uñas marcada. si va a marcarme que no sea en vano Yeah, antes de la cuesta concentrarse A nosotros es fácil de concentrarlo La verdad que no puedo sentarse Caro, yeah. Hasta de la cuesta concentrarse. Y pa' nosotros es fácil de concentrar. La ayuda que no puedo sentar. ya estoy pagando caro. Me voy de ti, de tu cara, de tu culo. En donde mi cuello, me estoy también de tu De esa culpa que tú tienes curvo. De tus anillos a tu no Estoy pensando en tanta mierda. Estoy pensando en tantas cosas. estoy pensando que me pierden Noche que estoy llenando mi fosa, yeah Sé que no lo tienes claro, yeah Que por ti te destrozas Yo te estoy alejando de mi El amor que quien quiero, donde queda logramos, yeah Antes de la cuesta concentrarse, para nosotros es fácil de concentrarlo, yeah La idiota que no puedo sentarse, yo ahora estoy pagando caro, yeah Antes de la cuesta concentrarse, para nosotros es fácil de concentrarlo Sé que no lo tiene clac clac te pone peso con